La investigación que realizamos en ocho ciudades fronterizas nos dieron varios datos de cómo los jóvenes y los adolescentes vivieron la pandemia, principalmente sobre los aspectos laborales, pero también acerca de la educación y la salud. Pues que nos hemos encontrado que el principal efecto de la pandemia ha sido un retraso de los proyectos personales, es decir, esos sueños, esos proyectos, esas ideas, esas actividades cotidianas entraron en un proceso de letargo, de suspensión y que podemos denominar en cierta forma como una suerte de delay social, es decir, los jóvenes no pudieron desarrollar normalmente sus actividades, sus ideas, sus proyectos y sus iniciativas, por lo tanto, el gran desafío es a aprovechar este aprendizaje y este músculo que los jóvenes han desarrollado para hacer frente a esta situación de la pandemia de COVID-19 es que las instituciones, las municipalidades, las gobernaciones, las provincias, los estados y los gobiernos centrales generen políticas públicas destinadas a rescatar esa iniciativa a jugar con esa creatividad que los jóvenes han movilizado durante la pandemia para reforzar los esquemas de mejoramiento de condiciones laborales, principalmente luchando contra la, la informalidad y sobre todo asegurando el acceso a derechos a todos los adolescentes y los jóvenes.